Estoy comentando seriamente la función de un juez. Casi yo diría que es una falta grave. Falta gravísima. Entonces, pero para el común de las personas, el presidente de la Corte es el gran jefe de los jueces. No, cada juez es independiente. Lo mismo puedo decir de la Fiscalía. Si la Fiscalía, claro que este, la Fiscalía... Hay un poquito más de flexibilidad si la Fiscalía llega a un, a un espacio en el que supere la etapa preparatoria. Eso no quiere decir que el presidente de la Corte no pueda eh, hacer instancias para que se acelere el proceso, para que haya mejor comunicación o también para que eh, los jueces no se tarden en resolver. Creo que la situación de ustedes es compleja porque algunos temas están en manos de jueces y otros están en la Fiscalía sin una solución o sin una determinación. Ahí sí dependemos de, de tantas cosas. Eh, y por supuesto, creo que lo, lo dije en, otra, en otro encuentro que tuvimos con otras personas. Este, eh, en realidad me parece que aparte del abordaje judicial, se requiere un abordaje político, porque a mí me parece que aquí debe de serse, debe reconocerse una decisión política de expropiación para reconocer esas tierras yo estoy hablando de temas generales yo no sé las, las minucias de eso, pero eso, eso tiene importancia el complemento de la grave agresión que ha sufrido eh, los ciudadanos indígenas, pero por otro lado eh, la solución del conflicto trasciende lo que es lo judicial. Pero este, yo no, no puedo desconocer que, que este es un tema muy serio, muy grave eh, porque eh, está de por medio la la libertad, la dignidad y la vida de personas que, que son ciudadanos que hasta ahora pueden decir que se les ha ido reconociendo su condición. Todo comenzó hace 500 años o más. Y bueno, eh, y aquí usted te ha pedido Sanabria, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Es un apellido que me simpatiza mucho por los señor Charán. Señor Fernando, gracias por recibirnos. Este, sí, comparto su apreciación en que hay mucho de poder ejecutivo y, y ahí este no es un tema solo que compete este poder. ¿no? Por supuesto, cuando dije eso no es para evadir responsabilidad. Bueno, no, no, totalmente de acuerdo también en eso, lo sé, conto con eso, pero hay una responsabilidad que está pendiente, que hay, hay una justicia pronta y cumplida que nos está faltando en esclarecer el asesinato de Sergio, en esclarecer el asesinato de Jerry. Hoy hablaba con su papá, con don Enrique, está desgarrado todavía dos años de que el asesino de su hijo, que mató a, a, a este compañero y que todos sabemos quién es y anda libre como si hubiera matado a una gallina, este. O las agres agresiones que se dieron ahora en Bajo Chiripó. Yo, aquí están ellos que no me dejan mentir. Yo, este, bueno, yo soy funcionario público, y ando de vacaciones precisamente para poder acompañarles. Para este, precisamente, yo tengo años de trabajar con el sector indígena en Bajo Chiripó. So, caminé todas esas montañas con el esposo de Jenny y de Leo, eh, fomentando. La, lo, el rescate de las semillas cabécares la cultura, en proyectos de cooperación muy lindos y soy testigo de la persona tan maravillosa y proactiva que es Leo por su comunidad eh, fiscal de la asociación de desarrollo y el día de hoy la persona que lo agredió a mechetazos este, anda libre, como si nada a, existiendo una causa digamos ya este, abierta verdad, y, y, y denuncias en fiscalía y amenazas que él mismo le había dado a Leo entonces, el mensaje que el poder de justicia nos da, nos duele, que es que en este país, quien asesina, machetea a un indígena, anda suelto. También, este, como ecologistas, hemos también, ustedes muy conocedores este, de todos nuestros casos y penurias, ¿verdad? El tema de Jairo, cómo tuvimos que hacer una gran presión y todavía al día de hoy no se sabe quiénes son los actores intelectuales. Y así también nos acompañan compañeras feministas, ¿verdad? Que en este país, todos los fines de semana hay una mujer violada, asesinada en las playas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el turismo de este país? Este, ¿Y qué está pasando además este, con la justicia pronta y cumplida? Realmente la gente está, disculpe la palabra, arrecha y está decepcionada. Y, está, y, y, y usted como representante de este poder, este, ojalá talle los mecates, este... Y, y toque, yo, o sea, yo no, no venimos aquí a pedirle, ¿verdad?, este, que hagan nada contra el debido proceso, porque somos conocedores del debido proceso. Lo que le pedimos, ¿verdad?, es que trabajen con compromiso, con ética, y que trabajen de verdad todos todo sus subalternos, jueces, fiscales, porque realmente el mensaje que le están dando a Costa Rica, además de que la imagen de, este, de esta institución está por los suelos, porque es la verdad, porque todo lo que vemos es que ganan grandes salarios, y todos los casos de injusticia están sin resolverse, este, entonces realmente usted como presidente de esta instancia, pues le toca este, tallar a, a su gente, a sus trabajadores, a, a los jueces, a los fiscales, y que realmente no nos, no nos dejen este, con ese sin sabor, con, el, con esta sensación de que vivimos en un país donde matar ecologistas indígenas y mujeres, Realmente es un hecho que no trasciende y, y que, en su inmensa mayoría, todos los casos siguen sin resolverse. Humildemente, respetuosamente, yo soy un costarricense que trabaja enamorado de los eh, compañeros indígenas y trabajo todos los días por el bienestar de estos pueblos, este, convencido de, de que es un motor de desarrollo, para, de buen desarrollo para el país. Y voy a estar y, y, y, y que sepan ¿verdad? que ellos no están solos, que, que habemos costarricenses a la par de ellos que los vamos a acompañar en estos procesos y que tenemos muchos años, yo, yo desde las luchas por tierra, y autonomía y todo y muy respetuoso, muy agradecido de este espacio, decirle que estamos en una campaña que está empezando y es una campaña que se llama Sin justicia, no hay democracia y esta campaña que hemos empezado con el manifiesto que ahora... Quiero hacerle llegar a su correo personal, que ya está en todos los medios de comunicación. Eso nada más le voy a pedir el, el correo ahora para poder hacer llegar. El correo, pues, de, de, de, de, suyo, institucional, este, para que conozca nuestro sentir, digamos, y le quede por escrito, ¿verdad? Y ojalá le pediría, el único favor que yo le quiero pedir es que ese manifiesto este, lo comparta este, como institución y haga un llamado a los funcionarios de esta institución que estamos decepcionados, que estamos tristes, porque realmente no nos merecemos ese trato desde, este, desde estas instancias, que son marañas de marañas de procedimientos y de fallos en el debido proceso, como usted bien dijo, el, el fallo en el debido proceso en es que se trae abajo la justicia una y otra vez. Entonces, este, sin más, no quiero extenderme más y le agradezco muchísimo de corazón este espacio, aquí tiene un servidor. Este, y quiero dar la palabra, ¿verdad? Yo he estado coordinando este, hombro a hombro con ellos, no en esta situación desde hace muchos años, pero ahora en esta campaña sin justicia no hay democracia, quiero darle la palabra a mis hermanos Cabecas. Gracias. Buenos días, señor Presidente. Bueno, mi nombre es Adrián Sanabria eh, presidente de la Asociación Indígena Cabecas de Bajo Chiripo, Matina estoy a cargo de lo que es este, la extensión del territorio que prácticamente tenemos, contamos con 20 mil hectáreas en la totalidad muchos de ellos están en manos de no indígenas que tenemos denuncias agrarias, denuncias por amenazas, denuncias por usurpación que todo se ha llevado un proceso, muchas veces no hay soluciones y nosotros lo que reclamamos nuestro derecho, sentimos una discriminación por parte del Estado. Como también lo he dicho y lo vuelvo a decir, hemos sentido discriminación y racismo por parte de los judiciales que no nos, no nos responden a como nosotros queremos, no agiliza un proceso a como se quiere. Entonces eso da de que lleguemos a estos momentos de hacer reclamos, de que haya uno de nosotros asesinado o agredido como lo sufrió el compañero eh, Paz Descanse Sergio Rojas y Jerry Rivera, que ahora el compañero eh, Leonel García que está incapacitado por asuntos de pleito de tierra, que nosotros no peleamos tierras ajenas, nosotros peleamos tierra nuestra, nosotros peleamos nuestro, nuestra jurisdicción, y nuestra extensión del territorio. No estamos usurpando, no estamos invadiendo ningún territorio. Como lo he venido diciendo, nosotros no hemos venido aquí a quitarle tierras a nadie. Nosotros fuimos de acá, somos de acá y seremos de acá. No venimos a quitarle tierra a nadie. Entonces, nosotros lo que queremos es que las denuncias que tenemos. En el Ministerio Público, en Juzgado Agrario, que se agilicen esos puntos, esos procesos y se, que se haga justicia con los pueblos indígenas. Porque vuelvo y repito, hay una discriminación, una violación de derecho y hay un racismo por parte de todas las instituciones del Estado. Hablemos del INDER, hablemos de la CONAI, hablemos del, del mismo gobierno, de la Asamblea Legislativa. De todas esas partes hay una discriminación. ¿Por qué? Para todo hay presupuesto. El gobierno saca donde no hay presupuesto para lo que ellos quieren. Pero para recuperaciones de tierra no hay presupuesto. Y eso lo hemos sufrido año tras año y lo seguimos esperando. Por tanto, lo que pedimos y exigimos es que se haga justicia en el Poder Judicial. Así sea, llámese Ministerio Público Juzgado Agrario como se llame, pero que se agilicen los procesos y que se hagan justicia. Bien lo decía el compañero Fabián Pacheco. Los asesinos de los compañeros, ahí andan, sabiendo quiénes son, ahí andan libres. No hay un procedimiento, una investigación masiva para dar con el asesinato de esos compañeros el agresor que agredió al compañero Leonel lo dio por muerto para él lo mató sin embargo, gracias a Dios él está vivo recuperándose, incapacitado no, puede trabajar no, puede salir de la casa solo ella la, este, la compañera Jenny es la que anda ahí luchando, llevándolo a la, a la, a la cita y esas cosas sentimos Muchas violaciones de derechos nuestros. ¿Por qué lo digo? Porque el agresor anda suelto. El agresor, antes de que él sea eh, denunciado, él, él pone una denuncia y se le abre un proceso. Sabiendo la situación y el estado en que está el compañero, aún no se ha hecho justicia. Él anda lo más tranquilo. Sigue amenazando. Y en cualquier momento puede agredir a alguien más. Exigimos respeto para la población indígena, exigimos que se cumplan la ley tal como lo establece y que nos haga valer nuestros derechos. Es todo, señor presidente. Bueno, no, este... ¿Puedo, ¿Puedo meter la cuchara? Gracias. Estoy en esto desde el 2010, don Fernando, desde que tiraron como basura a la calle a un grupo de indígenas que vino a pedir eh, la ley de autonomía indígena y el presidente de la asamblea Villanueva dio la orden que a las 2 de la madrugada, cuando ya no había prensa, los tiraran a la calle y afuera un contingente policial los esperaba también. Entonces, puedo hablar y puedo decir lo que he visto. He visto a Maynor Ortiz de tener que salir en carrera desde San José para ir a documentar en el hospital de Pérez Ledón y ver a Maynor Ortiz baleado y al mejor estilo colonial o esclavista, marcado con fierros en su cuerpo, en su estómago, en su espalda. Así es como los tratan en estos territorios, porque los gobiernos y las instituciones no han sabido actuar. He visto cómo los humillan en la calle, Estoy hablando más que nada en el pueblo de Buenos Aires, que es el que más conozco, lo que más he documentado, Buenos Aires y Térraba. Eh, puedo decir que fui una de las documentalistas de Sergio. Yo iba a menudo a Salitre y me tocaba ver esas cosas. También me ha tocado ver con la muerte del de asesinato de Jerry y el asesinato de Sergio, cómo el sistema judicial no funciona o funciona solo para los agresores. ¿Por qué? Porque son familia, son amigos, son pueblos pequeños y los que trabajan en el sistema judicial son amigos de estos usurpadores y entonces primos, no, no hacen lo que tienen que hacer. Y en varias oportunidades se ha pedido que desde San José se hagan esas investigaciones, se empieza así, pero terminan siendo los de ahí, yo me imagino que por falta de presupuesto por lo que sea, pero terminan siendo estas mismas personas las que terminan haciendo esto no voy a hablar de lo que no sé pero sí pienso mal la abuelita de una amiga de Dagmar decía piensa mal y acertarás entonces eh, he visto también eh, la protección que no se le da a la víctima a la a la testigo del crimen de Yeri. He visto cómo han faltado también. Y el próximo muerto, creo yo, y espero que no sea así, va a ser Pablo Sivas. A Pablo lo visito de vez en cuando y se supone que tiene que tener una escolta ahí afuera. Y no existe. No existe. Y cuando uno pregunta dicen que sí, que ellos lo cuidan. No, señor. Pero lo cuidan los lobos también, porque también lo he visto. ¿Por qué? Porque van con desgano, porque son gente... Amiga de los usurpadores, como ya le conté. Podría hablar un montón de cosas más, pero lo voy a dejar hasta ahí. Gracias, don Fernando. Ese es un punto, permítame. Un punto importante de eso de la, de la protección. Al compañero Leonel le pusieron protección, supuestamente, y a mí también. Y eso hace ya más de 15 días. Y solo una vez llegó la policía de mi casa. Como a las tres de la tres policía Venimos por este, este expediente tal y tal. Fírmeme aquí. yo. Sea, A eso van. La firma la y se van. Y, y se van. O sea, sí. mucha vagancia, digo yo. Mucha vagancia O sea, uno anda solo. Prácticamente no, no, no, hay, no hay este eh, escolta por parte de la ley, del Ministerio Público, digamos así. No existe. Ante el compañero, igual. Llegan, piden se van. O sea, ni tan siquiera se queda una hora, dos horas, o, o dando la vuelta por ahí, no. No les gusta caminar, es la verdad. Y hay que decirles, no firmarles hasta que estén ahí, tres horas, cuatro, que se queden, hasta que se tengan que Bueno, son varias cosas. Yo no, no voy a entrar a, a señalar justificaciones y todo, porque no está el ambiente para eso. Eh, pero sí quería decirles que que, que mantengamos una comunicación con Donel, que es el controlador de servicio. Es que es claro que yo no puedo como ir donde los jueces, si ustedes si tienen que hacer, son dos, dos días, él y la otra es la inspección judicial. Claro que ustedes están señalando distorsiones en el proceso, que hay entonces tendríamos que tener aquí la instancia de la inspección judicial con don Asiria Carmona, don Warner Molina y este, don Walter Espinosa. Porque esos son entes también independientes. Yo no puedo tampoco llamar a don Silvia, tiene que, eso, eso es, digamos, cuesta mucho entenderlo. Yo tengo una función administrativa. Pero eso no me excluye a mí de, de hacer el máximo esfuerzo para que haya eh, la mejor este, el trato digno que, que, que ustedes merecen y que merecen todos los ciudadanos y ciudadanas. Y este es un caso muy grave. Yo coordinamos con Don Eric ese, ese manifiesto que usted señala, el eh, señor Pacheco. Pacheco sí, sí, señor. Eh, se lo pasa a Don Eric quién me lo va a pasar a mí. Uh -huh. Yo voy a ver cómo lo, lo abordo. Y creo que hay que investigar: bueno, cómo están las causas, qué dificultades hay, cómo están las causas de situación exacto eh, Llegar como a un tema, tener esa claridad. Tener la, en, en el caso de la protección, no tengo detalles de cómo está la protección, si es el Ministerio de Seguridad o si es el Ministerio Público el que lo está dando y la coordinación. Es cierto que creo que tenemos un gran problema, eh, una gran deuda que ha costado mucho solventar, que es el tema de las víctimas. El sistema penal. Tiene ahí un problema. El proceso penal nuevo del 96 y el 98 tiene para las víctimas, pero es insuficiente. Pero yo voy a hacer el, el máximo esfuerzo, siempre con mis limitaciones, pero yo he venido a escucharlos porque me parece que es lo menos que puedo hacer por los ciudadanos como ustedes, eh, por, por un pueblo y por una minoría que, que requiere una atención especial tanto del Poder Judicial. Del Poder Ejecutivo como del Parlamento. Así es que comuníquese con Domério y él se comunica conmigo fluidamente y ante la instancia que me hicieron, yo lo menos que podía hacer era escucharlos y atenderlos con mucho presupuesto. Sí, y comprendo su situación y su y su drama, porque está de por medio la vida y la dignidad de mucha gente. Sí. Muchas gracias. Jenny, unas palabras? Sí, mi nombre es Jenny Sandra, la esposa de mi hijo, Igual este, pedimos lo mismo. Eh, mucha de que nos ayude que nos haga justicia por, por todo porque como dice la compañera ella habla solo de la comunidad que ella conoce pero yo sí, en, en mi mente, yo sí entiendo, yo sé que esos tipos de, de problemas hay en todos los territorios indígenas de Costa Rica. No es solo una comunidad. Entonces, igual este, hemos denunciado este de, de mi esposo, pero eso quedó como que, como que no hablamos nada, no dijimos nada, porque él... El primero, él estuvo mal en, en cuidados intensivos, duró cinco días, y después de la recuperación del hospital, y él no, no pudo denunciar antes. Ya después que él salió, ya denunció, pero eso quedó en silencio, no se oye nada. Ahí anda tranquilamente el agresor, para arriba, para abajo, el carro, y, y nosotros tenemos que pasar, cuando tenemos que salir afuera, ahí al frente de la casa de él. Y, y este, entonces tío, hay que nos colabore en esa parte y, y este esperemos que sí. Y eh, sería, no sé, pero, porque la verdad que digo yo que a mí eso es algo doloroso, que, que, que, no, sé, no, no tengo mucha palabra para... Pero, uh -huh. Sí, entonces sería eso. Muchas gracias. Gracias, muchas, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, sí. don Fernando. ¿Usted tiene una tarjetita? Sí, señor, ya le voy a pasar una tarjetita pasar ¿Dos? Sí. Ah, bueno, sí, sí. gracias. don Fernando. Estamos para servir sí, si, si gusta, me da un minutito aquí voy a traer la tarjetita. Sí, sí, ya veréis. Y ya, y ya, ya para queremos. acompañarlos también.